Hola qué tal fotonauta. bienvenidos a un video más de su canal fotoaprendizaje el día de hoy tenemos una sesión nueva hoy estaremos dándole la introducción a lo que son las fotoreflexiones las fotoreflexiones serán un espacio donde voy a compartir un verso de la palabra y voy a traerte una reflexión y al final de este video pues te voy a mostrar en modo split up cómo hice la portada de dicha reflexión así que espero que te guste y comenzamos con la primera fotoreflexión Salmo 103 en su verso 13 dice Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo Amén Bien, muy bien, miren Los seres humanos muchas veces, sobre todo cuando tenemos cierto estatus social O tenemos ciertas posesiones, pues nos creemos la gran cosa Se nos olvida de que somos polvo y algún día vamos a partir de esta tierra los bebés, cuando nacemos, cuando somos bebés, pues no sé si ustedes ven un bebé que aprieta mucho el puño En representación de que, de que se lo quiere llevar todo por encima, de que todo lo quiere agarrar Sin embargo, cuando somos ancianos y ya partimos de esta tierra, pues obviamente morimos con los brazos abiertos En representación de que todo aquí lo vamos a dejar por eso es que te digo que no importa las posesiones que tú tengas, no importa el estatus social que tú tengas, tienes que entender que ante Dios todos somos iguales, ante Dios somos polvo y producto de eso nosotros debemos de reconocer nuestra condición como seres humanos y acercarnos más a Dios. Yo sé que en día ese tema se torna difícil con tantas ideas cerradas sobre Dios, con tantas religiones, con tantas iglesias. Sin embargo, a Dios tú lo puedes conocer a través de, la, de su palabra, leyéndola a, a conciencia y orando con él hablando. Y él te va a guiar y te va a mostrar a lo mejor el sitio, el espacio donde él va a querer que tú le adores en espíritu y en verdad. Pero no pongas excusas para tú acercarte a Dios cada día más. Y sobre todo, tomando en cuenta tu condición de que tú eres polvo. Así que la reflexión que te quiero traer es que te humilles ante la presencia de Dios, ¿verdad? Reconozca que tú eres polvo y algún día ese polvo va a volver otra vez a donde Dios. ¿Y cuál será tu excusa cuando estés frente a Él? Eh que no tenías tiempo, que al ver tanta religiosidad a ti te confundía y por eso preferías estar al margen. nada de eso, a Dios tú lo conoces a través de la palabra y si quieres profundizar sobre la palabra obviamente tienes que leerla, pero con una actitud de humildad, no para buscarle fallas, pretextos, no para decir, no que eso fue un hombre que lo hizo o varios hombres, no para quitarle veracidad, porque a través de los años, la Biblia se ha mantenido, ha sido atacada, ha sido criticada, pero se ha mantenido como el libro más impreso en el mundo, el primer libro que se imprimió, el libro más usado y sobre todo el libro que cambia vida para aquellas personas que reconoce su condición y que entiende que son polvo. Dios te bendiga mucho y si te gustó esta reflexión, me gustaría que la compartiera con otras personas. Que me dejes tu like, que comente qué te parece, porque estoy pensando ser recurrente en hacer estas fotos y reflexiones. Y ahora, mira el speed de cómo hice esta portada. Dios te bendiga y chao, chao.